Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Slippin pintora y estamos en Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Vamos a seguir con la partida que ya veo a Cucuy aquí. Vamos aquí a la ruta 1. Por aquí. Cuando tenés la hierba alta, puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Oye, eres un entrenador podrás combatir y defenderte junto con tu ítem. Con tu lo que es más, incluso saber, serás capaz de capturar a esos mismos Pokémon salvajes. Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar a un Pokémon salvaje. ¿En serio me lo vas a explicar? Muy bien, Kukui. ¿Cómo tú Un uh, grubin. Oh, no me digas. Primero hay que atacar, Voy <risa> a un poco los PS? Uooo, oh, no me digas. ¿Te no utilizas la Poké Ball? Oh, no me digas. No me lo puedo creer. <risa> bueno, para los que vayan a empezar Pokémon Sol y el Luna, lo siento mucho. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna no es un Pokémon para empezar Es un, poco, es un juego de Pokémon para terminar, que es el último juego de la Nintendo 3DS o de la 2DS Pero bueno, habrá alguno que empiece este, en, esta, en esta ocasión Has visto? Acabo de atrapar a un Groobini Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas Pero si los capturas se convertirán en tus fieles aliados, así podrás criarlos y verlos crecer si tus Pokémon se debilitan, siempre puedes llevarlos a casa para que descansen. ¿Eh? error. Si mis Pokémon se debilitan, se mueren. Mira, aquí te regalo unas cuantas Pokébolas y unas Pociones para que empieces con buen pie. Y unas Pociones, en plural. Y Poké y cinco Pociones. Oye, no está mal. Vale, ya puedes emprender tu camino si es pobre, y cuida bien de tu mmm, Romel, ¿vale? Oh, vale. Cuidado que puede estar el Pokémon de ruta y está el Pokémon de ruta. Y es un.. Un Grubin, no. Por favor. No quería un Grubin. Ay, es que me lo puedo cargar. Arañazo. Joder, todo eso quita con agarre. Que miedo. Adañazo. Disparo de mora. Disparo de fresa. Disparo de. <ríe> de nueces. Chiste malo, o sea, bueno, no pasa nada. Adañazo. No nos lo vamos a cargar, por favor. Por favor. Bien. Yeah. Pero tampoco te cargues a, a Romel, <risas> hijo mío, que es lo único que tengo. Y vamos a capturar Venga. ¿Cómo se llamará ese Grubing? Si es que se lo se captura, claro. La misma. No se captura y ya lo armamos. Bien, Grubing está ya capturado. Ahí, okay, Romel. Así me gusta. todo sube niveles. Romel. Hasta grande. Y bueno, para Groovin vamos a ponerle. Uf. ¿Cómo le ponemos a ese Groovin? Bueno, espero que no se lo tome a mal. <ríe> Voy a empezar a ponérselo la lo... pondría tu nombre, pero es que este es Grubin es macho Así que no ¿Qué nombre le tengo que poner a este Grubin? Pues lo siento, pero se va a llamar Fionitrix <ríe> Fionitrix Fionitrix, sí, lo he puesto bien un saludo, Fionitrix Que ahora su canal es más bien de música Aunque ya está un poquito parado Pero él va a volver, va a volver, lo juro Pues nada, yo voy a curar un poco los Pokémon Y enseguida vengo Bueno, eh, esto lo quise grabar para que vean Porque de repente va a aparecer una Pokémon más Que es que llegué aquí y mi madre me dio una Pokémon Así que aprovechen Bueno tras coger la Pokéball que me da mi madre, me he vuelto para aquí y he venido a ver si hay algún objeto por esta zona. ¿Qué se puede coger. No veo objetos ninguno por el momento. Aquí, aquí hay uno. Una Pokéball. He puesto a Fiorentrix al primero. Y mira, ahí hay una entrenadora. Y vamos a luchar contra ella. O vamos a farmear un poco. No, venga, vamos a luchar. A ver qué me depara. Cómo, cómo de fuerte va a ser el nuzlocke. Dice, cuando se cruzan las miradas de los dos entrenadores, comienza el combate. De dos entrenadores. No, no creo que... La chica Úrsula te desafía. Felicidades a todas Úrsula, acaban de salir aquí. Un Eric, un wow, venga, Fionitri, vamos a ver qué puedes hacer. Luchar, tiene agarra de tipo normal y disparo de mora. Yo voy a aprovechar un poquito y le voy a hacer un disparo de mora porque ese Un es muy. Me cago en todo, lo activo. Un un poco raro. Así me gusta. Bándole un poco la velocidad para poder después jugar con. con Romel y que Romel sea mucho más rápido. ya soy hasta mucho más rápido que él. Voy a usar agarre. Usa destructor. Y como no quiero perder el Nuzloc ya, vamos a cambiar de Pokémon. Y metemos a Romel. Y así ambos suben niveles. Por cierto, quiero comentarles que hay un... Ahora mismo, un sorteo en el canal en el que te puedes participar. Lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Y Romel va a usar Asquaz. Y se carga a Buniri. Con un eric Pobre Úrsula. Robert sube al 8. Aprendió el lenguetazo. ¡Ay, qué cosa más interesante! Chica, Úrsula perdido. Dice... ¡Ay! Y terminar el combate, tus Pokémon siguen estando como unas castañuelas. Creo que no hace falta que los vaya a curar por el momento. Vamos a ver qué más hay por aquí arriba no puedo acceder? Y no puedo acceder no por aquí A ver, ¿por aquí? que hay aquí? No hay nada Creo que este es el momento A ver, son... aquí son las... A ver, Ahora mismo, en el reloj... reloj, En <ríe> el reloj Yo tengo las 4 y cuarto Aunque he leído y a ver qué tengo que mover Pero no se me nada El Icandroc, de en forma crepuscular era solamente cuando entre las 5 las 5 y media, creo que era. Y aquí son las 4, entonces no, no es hora todavía. A ver, aquí hay un entrenador, así que vamos a luchar contra él. No! De vista que tiene muchachos. A la yogular, caterpie, muestra de qué pasta está, he está hecho un Pokémon insecto. Bleh. Porque muy dice y triturado, me lo acabo de imaginar. A ver, Luis, te desafía. Usa Caterpie. ¿Solo Caterpie? Bueno. Venga, Fionitris, tú puedes. Agárralo. Más rápido. Usa placaje. A ver cuánto quita placaje. Quita 2, pero ahora mismo más un crítico me quita 20. Y me manda otro saco a Fionitri. Nah, venga, yo creo que Fionitri solo se lo carga. Pero después pues, voy a tener que ir a curar. Sí, venga, disparo de mora, que no me preocupa mucho. O nada. Ok. Venga, agárralo. Toma, Grubin. Yukan. Kionitri ha ganado 20 puntos y no evoluciona, o sea, no evoluciona, no, no sube de nivel. Dice, mi pobre Caterpie, ¿ya te vale, ¿no? Eres un mal bicho. Mal bicho. <ríe> en fin. Pues nada, yo me voy a curar a los pokés, enseguida vengo. A ver, voy a grabar este combate. Porque es el primero que me ha salido, por cierto. Yendo así a mi casa. Es importante que los combates que estén fuera, que, que cuando voy a los, a los, a los centros Pokémon no a curarme, estén. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora me mata a Fionitri y ya no lo puedo utilizar más. Entonces, quiero que quede constancia en el nuzlo de que si sube de nivel o un poquito más de nivel es porque he peleado mientras iba de camino. Y esto me parece, la verdad, una buena oportunidad para subir de nivel, entonces vamos a dejarlo. Eh, vamos a usarle Ascuas aquí, que Pikipek no es tipo de tipo fuego. ¡Toma! El Fionitrix sube a 5. Bueno, ya es todo un nivel un poco más bueno para seguir. Venga, voy a cortar y si me sale otro, pues vuelvo a, a, a grabar, ¿vale? Bueno. Aquí estamos con el amigo y vamos a coger esta pokeball, bueno esta este objeto que en este caso es una poción y, y, y, y... no se puede hacer nada más, ¿no? Sí, vamos a seguir para adelante y un Rockruff. Te mira fijamente. ¿Qué quieres hacer? Girar a la derecha. Vale. Rossrack quiere seguir jugando. ¿Qué quiere hacer? Girar a la izquierda. Uh -huh. Y ahora jugar a Q? vamos a mirarlo fijamente a ver si se busque bueno despedirse vamos a despedirnos yo bueno esto es lo que se veía con las interacciones a ver vale que me sigue espérate, a ver si es que así se va a poder unir al equipo. Probando todas las combinaciones A ver Pero ahora no... Sí, sí, me sigue ¡Me sigue! Ven conmigo <ríe> Bueno, ahí hay un Combatiente. Sí. Y creo que con esta ya acabaríamos. Sí. Venga. Dice. ¡Eh! ¡Enfréntate a mí! El ¿Espectora Ricky? Te desafía. Saludos a todos los Ricky. Usa... rata. ta, ta, ta, ta, ta, Tú puedes, bueno, haz lo que puedas, claro. A ver, usa un agarre. No te, te usa tratado de usar placaje. Tenéis que usar agarre. No, poquito bastante, eh. Ahora vamos a meter a Romel Me gusta más la canción esta de Pokémon Ultra Sol, es más movidita. Y vamos a usar Aspora. Y chao, ratata. 2016, no, 23. No es sé porque uno gana más que otro. Ya junto, eres demasiado fuerte. Pues nada, Ricky. Que más perder tiene, mi niño. Con que esto es lo que se conoce como un festival, la alegría se palpa en el ambiente. <ríe> quiero decir, lo que se palpa aquí es la despreocupación, no es momento para fiesta. ¡Ostras! Los del equipo nuevo este. No disimule, está claro que te mueres de curiosidad, que lo sé yo. Además, los niveles de concentración de aura que capto son muy elevados. Seguro que algo positivo tiene, tiene estos festivales, si tú lo dices... Lo cierto es que es una región bastante eh, rebosante de luz, gracias al refulgente. <coughs> Perdón. Aunque ahora este esté tan negruzco y alterado, aletargado. Para eso estamos aquí, no te preocupes. Seguiremos investigando y daremos con la manera de que el Refugente recupere todo el esplendor que poseía antaño. ¡Gente rara! Tú tampoco eres nativo de Alola. Han venido de una región muy lejana, ¿cierto? ¡Gente rara esa! Mira, ahí hay un objeto Y para ir a ahí tengo que luchar contra Pokémon seguro Y por aquí hay algún objeto No, no hay ningún objeto Pues nada Dejamos ese objeto por el momento y tiramos para arriba en el festival ya. ¿eh? Wow, qué guay. Bien de gente. ¡Oh, caudán. ¿Qué pasó? La región de Lola está formada por cuatro islas y en cada una de ellas mora un poco único, un espíritu guardián Ese es el principio, el principal motivo por el que celebramos este festival para honrar al espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que, eso de, es que eso de festival suena muy grandilocuente Pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande nada más Vale ¿Y qué pasa? ¿Me van a dar cosas? Si no me van a dar cosas se pueden ir a donde yo sé Como siempre en los Null Lock hay que investigar por toda la zona y hablar con todo el que te encuentres. Porque hay gente que es muy amable y te da cosas. Es interesante también leer lo que dicen porque a lo mejor te llevan a sitios donde te pueden dar alguna u otra cosa. Pero yo voy a lo loco. A lo loco. Vale, lo que tú me digas. Por el momento no veo nada de interés. Vamos a ver si entrando en esta casa... ...pasa algo. No. No ponerme a ver la tele pero no me interesa vamos a perder mucho tiempo en el núcleo y aquí está Tilo otra vez vamos a ver qué quiere Tilo qué tal el por fin han llegado el momento Roble y yo no, pod no podíamos contener más la emoción Bro, qué van a, a pelear otra vez espera es que nadie no te ha contado es que consiste no el festival pues no sí, aquí está justo a tiempo ¿A tiempo de qué? ¡Boh! Wow. Un desenfrenado combate Pokémon Una de demostración de movimientos Un festival para mostrar de qué escapar nuestra isla Es decir, que ellos dos tienen que enfrentarse Vaya, no me gusta ver a Pokémon luchar entre y hacerse daño Pero me haré, me quedaré para animaros ¿Ok? ¿Es de pintor? Tus Pokémon parecen agotados, ven que voy a dejarlos como nuevo. Me parece muy bien. ¿Estás listo para el combate? Pues sí, pero no sé contra ni nada. Venga. Empecemos pues. Seguro contra Tilo otra vez, ¿no? Pero ya Tilo ha capturado a su Pichu y ya. ya voy a estar armando. Pero bueno. Habitantes de la isla de Alola. Aventureros que recorréis esas tierras. Le pedimos hoy al Espíritu Guardián que vele por nuestra seguridad. Y como ahora y como ofrenda a nuestro Espíritu Guardián, Tapu Pucu da comienzo el gran esperado combate. Pues a un lado tenéis a Tilo, nieto del Cajuna de, de Melemele ¿Cómo va a molar esto, eh, Rowlet? Y a otro lado al joven Elivintora, a quien Tapu Koko honró con su presencia. ¿Eh? ¿Sí? de Pucoco, nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad. Grubin, bueno, Pionitrix, uh. cuida bien de mis gripintora. ¿Estás listo? Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable. Bueno, no sé. Es de pintora, Tilo, demostrad que están hechos vuestros Pokémon. A por todas. ¿Cuántos Pokémon tiene Tilo? Tilo te desafía. saludo a todos los Tilos. Que no sé de qué viene, mm -hmm. pero bueno. Tiene a Pichu y a Rowley. Lo sabía. Es que es el... El de Vale. Pues... Contra Pichu vamos a usar a Agarne. Usa el canto, me va a bajar el ataque. Qué capullo. Capullo no es una palabrota. Flores, las flores tienen capullos. Agarre, oh, pero si va a seguir bajándome el, el ataque, no, no voy a poder hacer nada, hijo. Así no, sea, así no se juega, Tilo. Toma, toma, criticazo por bug y la ahora. Uy, cuando use el impacto, me va, me va a dar por. Me va a dar, me va a dar bien duro, pero bueno, no pudo, no pudo. Fionitrix, Suversei Va a sacar a Roblet, pero yo lo voy a cambiar Por el momento voy a seguir con Fionitrix Y lo voy a dejar... No quiero que me lo mate Así que lo vamos a cambiar Me vamos a meter a Romil. Vamos al follaje. Dice que el lenguetazo es eficaz. Arañazo es eficaz. Hola, eficaz. Ascua. Se me hace raro ver a, a Tilo con Rowlet. Y ya hemos terminado Por fin <ríe> Pobre Roble Me da una penita Dice cuidado Vamos a cuidar a los Pokémon Claro que sí Eso no se olviden nunca De cuidar a los Pokémon Porque en el, durante la aventura Puede que esquive ataques Que haga ataques críticos Más veces Eso siempre es interesante A mí no me gusta grabarlo Pero que sepan que también Se puede, ¿no? Dice, eh, ya está He ganado un montón de dinero pues mira, ¿en qué consiste esto de cuidar a los Pokémon? Mira, ahora mismo, el pequeño Rowlet, ¿vale? ahí se puede cuidar los Pokémon. Nos repares en Mimos y verás cómo os lleváis mejor. Alimenta a tus Pokémon, porque hagas y taca, taca, taca, taca, taca, taca. Leerlo. Es muy interesante. Vamos a peinar un poquito al Rowlet El pobrecito. Los bigotes también. Vale, esto lo dejo como ejemplo, ¿vale? No lo voy a poner siempre. Y nada, y ya después ya... A la Pokémon. Bueno, también podemos cuidar a este. Y no, no creo que haya que hacerle nada, pero... Vamos, que también se puede cambiar. El pobre está bastante contentito. No mucho, le podríamos dar cariñito. Claro, sí, hay que darle cariñito a todos los Pokémon. Pues nada, vamos a dejar esto así. Y vamos a ver la cinemática y ya con esto terminamos. Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. Seguro que Tapu Koko está encantado. Buah, ha estado increíble, Pintora. Me ha pasado un grande. Ha sido un combate de no, no del siglo, no menos del milenio. Ha sido un combate excelente, sin duda alguna. Tapu Koko estará. Coco. Estará por ahí, visigrante. Ojo, oh. ya lo habéis escuchado. El mismísimo Tapu Koko está visto bueno. Pintora. creo que es el momento de hacerte entrega de esto. Tómalo ahí. El relojazo. Te has puesto la Super Pulsera Z. Tu propia Super Pulsera Z. Con ella podrás. Yo pensaba que se iba a llamar Ultra Pulsera, pero bueno. Con ella podrás extraer todo el potencial oculto de tus Pokémon. Hacer que alcance límites inimaginables, el zenith de su, de su capacidad. En pocas palabras, el poder Z. Nosotros los Kahuna podemos crear estas pulseras usando piedras brillantes como las que recibiste de manos de Tapu coco. pero deberás superar las pruebas del, recor del recorrido insular y reunir los diversos cristales Z para poder desatar su poder. El hecho de que Tapu coco te haya obsequiado con una piedra brillante solo puede significar que le hayas caído bien, le ha quedado bien. o quizás espera grandes cosas de ti. Es como si tuviese, te estuviese invitando a realizar el recorrido insular. Y visitar cada rincón de Alola. El recorrido insular, cada rincón de Alola. Ay. Las cuatro islas tiene el archipiélago. Debes recorrer las cuatro para completar el recorrido insular. Te esperan un sinfín de aventuras y, restos, y retos para llegar a convertirte en el entrenador más fuerte de Alola, el campeón insular. Qué guay, ganaste lo de empezar esta aventura. Si queréis saber más, hablad con caudal y que para con el una y tal como ha dicho el profesor Kukui, el recorrido insular es un viaje que te lleva a todos los rincones de la región de Alola. su propósito es ampliar tu horizonte a medida que conoce no gente nueva y supera sus propios límites la tradición es que los niños de la región de Alola esperen esta superen, emprendan esta gran aventura con Pokémon al cumplir los 11 años para poder participar en el recorrido de insular, necesitáis vuestras correspondientes insignias. ¡Qué pasada! Gracias... Gracias, Jayu. Me voy a poner a saco con el recorrido de insular y me convertiré en el campeón. ¡Ya verás! Toma, esta otra es para ti, el de Victoria. Espero que tú también estés animado a y hacerlo. Animado a hacerlo. Toma. Puse ahí en una mochila. Toma. Sin duda es la mejor manera de conocer todos los rincones de la lora. ¿Más? Es un pesado. Tampoco es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¡Oh! A mí también. Claro, y a ti te salvo la vida. Y además te dio la piedra brillante, y eso que para él no eras más que un desconocido. Venga, vamos, vámonos, Lilia. ¡Ay, Nebulilla! ¡Ay, Nebulilla! Alola está llena de cosas sorprendentes, ¿no crees? Pues sí, pues sí. Alola, ultra Alola. ¿Qué festival tan peculiar? ¿Se celebra para sacar a relucir el verdadero potencial de uno mismo? Lo pregunto, No bueno. La verdad es que te veía muy atento. ¿Te habría gustado participar en el combate? No digas tonterías. Hemos venido aquí a investigar. A pesar de nuestros avances tecnológicos, la luz del fulgente escapa a nuestro control. Y por culpa de esa iluminación, no nos queda otra que detenerlo. Sin embargo, parece que los habitantes de la son capaces de manipular auras de alta intensidad. Sí. El antilugio ese superpuso a la Z, creo que se lo han, que lo, han, que lo han llamado, emitía una aura muy intensa. ¿No crees que eso nos podría servir? Alona me parece un lugar cada vez más fascinante. Vamos, toca seguir investigando. Investigar, investigar. Uy, oh, Dios mío, sigo hablando. Por fin en casa. Hola, miau. Miau. Ah, hola, hijo. Veo que ya estás de vuelta. En fin, en fin, Dios en fin, mío. En fin, en fin, en fin. Vuestro combate ha sido formidable. No podría apartar no los ojos. No sabes lo orgullosa que estaba de ver a mi pequeño ahí arriba, luchando en perfecta armonía con su compañeros. Creo que deberías hacer el recorrido en su lugar. Pon a prueba tu valor y tu fuerza y demuestra el entrenador Pokémon que estás hecho. Bueno. Hemos pasado venir en el festival, pero estoy que no puedo tenerme en pie. Así que nada, a descansar se ha dicho. Chao, yo también voy a dormir. Al día siguiente... Ha sido muy largo el capítulo. Otra vez. Ah, qué bien se está aquí fuera. Me pregunto si hoy pasa algo interesante. Si sí, vas a recoger las cajas, vas a las cajas. No me digas. Ah, oh, llaman a la puerta. Si sí, es el bueno Cucuy seguro que está ya acomodado en el salón, jeje. A ver... No, no, contigo no quiero hablar. ¿Miau? Pues sí, tengo que ir por aquí, no otra. No. Es Lilia. Mm. Mm. El profesor me dijo: Eh, hey, Lilia, Dame a ese nuevo entrenador tan prometedor, anda. Nos estará esperando en el laboratorio. Venga, vamos, que te muestro el camino. Sígueme. ¿Y pintora? Toma todo el dinero, pero no te hagas, no hagas en tonterías, ¿vale? Pues vale. Vaya, donde pintora, qué guapa tu amiga. Alola, es un lugar fantástico. Puedes conocer a un montón de gente maravillosa. Eh, eh, eh, encantada de conocerla, me llamo Lilia. hoy pues ya está, ya madre, me voy a encontrar contra novia. Por fin ha llegado el momento, pásate un grande junto a tu grubi. Entre otros. Tu madre parece muy simpática. Bueno, vamos al laboratorio. Bueno, vamos a ir guardando aquí. A ¿eh? ver. Sí, se sí, sí puede. Vamos a ir dándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like si todavía no estás suscrito para suscribirte aquí abajo en el canal. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.